Bueno, saludos, soy Israel Manguera, en esta hora les quiero traer la solución al problema de es que a la hora de activar Windows 10, él no puede ingresar al archivo, no puede desactivar el, el sistema porque él, eh, se les elimina el crack o simplemente les niega la activación, una vez hagan los pasos, eh, que le den clic en la descripción del video y se les descargue este archivo, una vez aquí, le dan clic derecho extraer aquí y una vez hayan hecho ello, eh, le saldrá una notificación que se ha encontrado supuestamente un virus, pero no es un virus, es el crack y ustedes lo abren vuelve y le sale una, notific una notificación ahora de que, encontró, miren, de que encontramos un virus pero no es un virus, está detectando este crack como virus, pero no es virus Él eliminará el archivo automáticamente eh, por seguridad lo va a eliminar este y ahora les enseño cómo hacer para recuperarlo ahí ya lo eliminó eh, miren que el archivo ya no está simplemente antes de que él elimine el archivo o una vez después de que lo elimine ustedes se vienen aquí dan clic en, no, en la última notificación es mal aquí les mando la hora dan clic en la última notificación y se vienen aquí y le dan clic en restaurar porque él lo elimina. Y luego dan clic en sí. Luego le dan a la otra restaurar y luego dan clic en sí. Restaurar, clic en sí. Restaurar, clic en sí. O sea, le permiten todo esto. Miren que aquí apareció el archivo otra vez. O sea, lo restauró. Damos doble clic allí. Luego clic en sí. y aquí aquí que ya tienen la opción para activar el sistema o para activar el Office si van a activar el sistema simplemente dan clic aquí si van a activar el Office dan clic aquí vamos a activar el sistema La cuestión es que el sistema mío ya estaba activado, pero no obstante le estoy haciendo la muestra. Estoy demostrando para que vean cómo, igual estos son los mismos pasos, ya aquí en adelante eh, se va a activar el sistema. Procuren siempre descone desconectar el computador de internet para que no haya ningún problema. Bueno, ahí ya está activando el, el sistema y entonces voy a detener la clave.